me cayeron atrás, yo venía de la, de la ciudad, esa noche, y me siguieron. ¿Cómo ahora fue eso entonces? Como la. Era tarde, eran como la, las 11 la Algo así, más, más, más o menos. Ok, explíqueme entonces en qué calle fue, en carretera. No? Eso fue en la carretera del desarrollo. Después de la universidad, de, de, de, entrando antes para o después de la universidad, de los No, cuando entré para la universidad. Cuando iba para mi campo ¿Y cuántas personas eran? Eran dos, eran dos. Uh -huh. ¿Ellos iban a bordo de una motocicleta? Sí, un motor le dijeron a usted? Que se me detuvieran ¿Usted se detuvo? Sí porque se me... ¿Y luego cuando se detuvo entonces? ¿Qué le dijeron? Ellos me atacaron ¿Le, at le, le entraron una vez a eh, golpes? Sí, eh, a golpes y una vez el motor y el dinero y la cédula ¿Qué le llevaron entonces? Me llevaron un dinero que caigaba Mi, mi cédula también me ¿Qué cantidad de dinero? Como algunos más o menos... Como 4 o 5 mil pesos. 5 mil pesos, ¿y su A, motor también? Mi motor, que valía casi, casi 20 mil. ¿Qué motor? Un 50. C, CDI. inmediatamente lo atracaron? ¿Qué hicieron? Se fueron, me dejaron ahí tirar. ¿Cómo usted llegó aquí al hospital? Eh, me trajeron la, el 911. ¿A qué usted se dedica? ¿Qué usted hace? Eh, yo soy agricultor, con, con mi, mi primo y mano yo trabajo con un primo, tengo muchos años con él trabajando. ¿Cómo califica usted este hecho? Ay, demasiado, horrible, horrendo. Me dieron muchos golpes. Sí, mire cómo estoy. ¿Con qué que lo golpearon? Con la mano. Ahí también. Sí, me dieron por donde quiera.